¡Hey tú! Suscríbete y activa la campanita para recibir los avances de los mejores contenidos de Luz de Luna y de Vuelta al Barrio. ¡Suscríbete! Hoy te presento el avance del próximo capítulo de tu novela favorita Luz de Luna. ¡Confirmado! Alma hermosa es Luna. Como ya sabemos, León le da la mala noticia a Mabel y ella al parecer sufre una lamentable pérdida. No tengo buenas noticias que darte. Y buenas noticias para León. Por fin Alma Hermosa irá a visitarlo a la cárcel. Es la abogada que me dijiste. Sí. Va a ir a ver a León hoy mismo. Cállate. Tiene visita. Por la figura de la abogada y la reacción de León, podemos confirmar nuestras sospechas. Luna es Alma Hermosa. Señorita Alma Hermosa. Pues. Lunes 9 y 30 de la noche en América. Déjame en los comentarios si tú también crees que Alma hermosa es luna. No te pierdas el próximo capítulo de tu novela favorita.